¿Qué tal cuarentenias y cincuentenias? Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez después de los 50. Y hoy hablaremos del cuarto pilar para entrar en forma de una vez por todas. La alimentación, la fase 2 de mi plan, sí, el pulidito final. Bienvenidos a 50 Plus, nuestro nuevo canal, porque a nuestra edad, a nuestra edad también podemos. ¡Vamos a la intro y les cuento todo! Si sí, por casualidad llegaron a este vídeo sin ver la primera parte, el tratamiento de choque, los invito a que pinchen aquí y vean la primera parte primero, porque por eso se llama primera parte, ¿ok? Aquí, aquí, aquí, aquí. Bueno, bromas aparte, vamos a lo que interesa. Como se deben imaginar, después de haber pasado 45 días regado a sandía, cualquier otra dieta que decidiese hacer sería como un juego de niños para mí. Y así lo fue, entonces encaré la fase 2 con muchas ganas y súper motivado. Y aunque ya podía empezar a presumir de mi nuevo cuerpo, todavía no estaba 10. Y después de mucho estudiar, me decidí por empezar a comer de esta forma. Pero no lo encaré como una dieta, lo encaré como mi nueva forma de alimentarme. Muy importante ese punto. Entonces, cuando me levantaba en el desayuno, me tomaba un litro de agua, tres pildoritas de vitamina, un bol de avena con leche desnatada y un café sin azúcar. Ah, y siete nueces, lo que daba 650 calorías. Decidí cambiar la comida del medio por un batido de proteínas, que aparte de poder prepararlo en menos de un minutito, me encanta. Está buenísimo. Y en menos de 5 minutos lo preparo, lo bebo y lo limpio todo. Decidí usar la mini pimer en lugar de la batidora porque descubrí sin querer que es más eficiente y mucho, pero mucho, mucho, mucho más fácil de limpiar. Y ya saben mi premisa, mejores resultados con el mínimo esfuerzo posible. Les dejo un link de una baratita por si no tienen y quieren intentar lo que estoy haciendo yo. Mi super batido proteínico consta de dos bananitas, un scoop de proteína whey, 250 mililitros de clara de huevo, lo que equivalen a más o menos 8 claras, 250 mililitros de agua mineral filtrada, 2 huevos y 100 mililitros de leche desnatada. Total también 650 calorías. Y en la cena intento no comer más de 400 calorías, que pueden ser una pechuga a la plancha con espinacas, batatitas, batatas dulces con filete de ternera o pasta integral con jamoncito. Pueden usar su imaginación. Lo importante es no pasar de las 400 calorías. Y como están tomando mucha agua, que sé que lo están haciendo, se van a sentir satisfechos de la misma forma. O sea, la fase 2... Nunca pasar más de 1.700, 1.800 calorías. Y si quieres saber cómo contar las calorías y cómo saber si estás comiendo equilibradamente, hay una aplicación que se llama Fat Secret, muy fácil de bajar y muy fácil de descargar, ¿ok? Hay un secretito oriental que lo considero uno de los motivos por el que casi no hay gordos por allí que es el cenar lo antes posible para que haya un largo periodo entre la cena y el lirador Yo noche. sé que para nosotros cambiar nuestra costumbre milenar de cenar tarde sería casi imposible no les pediré que cenen a las 6 o a las 5 de la tarde como lo hacen ellos, pero intenten por lo menos no cenar a las 10 de la noche. De cualquier forma, como te comenté en el primer vídeo, es cuestión de ir probando y acuérdate que lo importante es encontrar la fórmula con la que te sientas cómodo y así poder garantizar la sostenibilidad del proyecto. Sostenibilidad, qué ganas que tenía de usar esta palabra. Sostenibilidad del proyecto. Y es así como me he transformado de esto a esto y luego en esto. ¡Qué lindo! ¡El six pack! Pensé que nunca lo conseguiría. Y ya sabes, si aún no has visto los otros vídeos de la serie, te lo dejo aquí en la lista. Lista de reproducción de YouTube. Muy buena idea. Ok. ¡Chau, chau, chau, chau!